El CAFT es un tratamiento del miedo a volar asistido por ordenador, creado por el Laboratorio de Conducta y Sistemas Dinámicos de la Universidad de las Islas Baleares. ¿Qué significa asistido por ordenador? Usted accederá a una plataforma de internet y podrá realizar diversas actividades dirigidas a reducir su miedo a volar a través de su ordenador personal.